Hola a todos y todas, bienvenidos al material de estudio 2 de la semana 2. En este video veremos algunos problemas de áreas y algunos problemas de volumen. Vamos a recordar algunos conceptos clave. Primero, como área debemos entender la medida de la superficie de una figura. Si esta figura es plana, entonces el área se entiende como todo lo que está dentro de esta figura. Recordemos que las figuras planas son bidimensionales, o sea, tienen dos dimensiones, largo y ancho. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Aquí ya nos referimos a un cuerpo tridimensional, donde tenemos largo, ancho y altura. A los cuerpos tridimensionales también les podemos calcular el área porque se forma por muchas figuras bidimensionales, entonces tendríamos que calcular todas las superficies y sumarlas. Hay muchas fórmulas para calcular la superficie de figuras tridimensionales, sin embargo aquí nos vamos a centrar únicamente en el volumen. Bien, por aquí tenemos algunas fórmulas de polígonos que te pido que anotes y tengas a la mano para poder resolver sin problemas los ejercicios que vamos a poner como ejemplos. Tenemos el rectángulo, cuya área se calcula multiplicando la base y la altura. El cuadrado, que también es base por altura, sin embargo, como es una figura cuya base y altura son congruentes, entonces decimos que el área se calcula elevando el lado al cuadrado. El paralelogramo se calcula al igual que el rectángulo, multiplicando la base y la altura. Recordemos que la altura es un segmento perpendicular a uno de los lados. En este caso sería perpendicular a la base. Luego tenemos el triángulo, base por altura entre 2, aquí tenemos marcada esta base y esta altura, la altura es perpendicular a la base, pero dependiendo de cómo está la forma del triángulo, esta podría ser la base y tendríamos que identificar cuál es la altura, y asimismo, esta podría ser la base. Luego tenemos la fórmula del área del trapecio, donde necesitamos identificar la base menor, que es el lado paralelo más pequeño en el trapecio, esta base que es mayor, pues la conocemos como base mayor y la nombramos con B mayúscula identificamos también la altura que es perpendicular a la base mayor y luego sumamos base menor más base mayor, dividimos entre 2 y esto lo multiplicamos por la altura. Para cualquier polígono regular mayor a 4 lados, tendremos que calcular el perímetro, multiplicar por la apotema y dividir entre dos. La apotema es el segmento de recta que va desde el centro del polígono hacia el punto medio de uno de los lados de dicho polígono es perpendicular a ese lado, o sea, mide 90 grados. Y luego, si tenemos un polígono cualquiera, lo que podemos hacer es dividir en diferentes triángulos y calcular con la fórmula del triángulo. Y hay otra figura súper importante de la que debe aparecer el área, pero que no pusimos desde un principio porque algunos autores no la consideran un polígono, la circunferencia. Algunos autores sí que mencionan esta figura como un polígono, de hecho, dicen que la circunferencia es un polígono con una cantidad infinita de lados. Pero bueno, otros autores no. La circunferencia pues no es un polígono porque no tiene lados. Para calcular el área de la circunferencia, tenemos que multiplicar el número pi. Recordemos que pi es un número irracional. Aproximadamente 3.1416. Y luego este pi lo vamos a multiplicar por el radio elevado al cuadrado. Bien, esas son todas las fórmulas que vamos a trabajar. A continuación vamos a hacer algunos ejercicios. Ahora vamos a resolver el primer ejemplo. Calcula el área de la figura. Vemos que esta figura está compuesta por otras figuras, un triángulo, una porción de circunferencia y un trapecio. Para poder calcular el área total debemos calcular el área por separado de estas tres figuras y luego las vamos a sumar. Vamos a comenzar con el área del triángulo. El área del triangulito se debe calcular como base por altura entre 2. Ahora vamos a sustituir. Vamos a tomar como base 3 centímetros y luego vamos a multiplicar por la altura, que en este caso corresponde a 1.7 centímetros. El producto de 3 por 1.7 se tiene que dividir entre 2 y nos resulta 1.275 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a continuar con esta porción de la circunferencia. Observa que dice que mide 60 grados, o sea que es un sexto de la circunferencia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque la circunferencia en ángulos mide 360 grados. Si la dividimos a la mitad tendríamos 180, y si luego dividimos en seis partes, cada una de esas partes, medirá 60 grados. Entonces vamos a calcular el área de la circunferencia completa y ese resultado lo vamos a dividir entre 6. El área de la circunferencia se calcula como pi por radio al cuadrado. Entonces el área de esta circunferencia será igual a 3.1416 por el radio que es 1.6 centímetros elevado al cuadrado. Y el resultado nos da 8.042 centímetros al cuadrado. Aproximadamente, tenemos más decimales pero... Como aquí quedó en tres decimales exactamente, pues vamos a redondear aquí también a tres decimales. Ahora vamos a dividir este resultado entre 6 y tendremos 1.340 centímetros al cuadrado. Voy a notar por aquí que esto se dividió entre 6 porque no es la circunferencia completa, sino un sexto de la circunferencia. Ahora vamos a calcular el área del trapecio. El área del trapecio se calcula como base mayor más base menor entre 2 por la altura. 3.1 centímetros más 1.85 centímetros entre 2 y todo esto multiplicado por la altura que es de 1.5 centímetros. El resultado de hacer esta operación es de 3.712 centímetros al cuadrado. Ahora para calcular el área total debemos sumar el área del triángulo, el área de un sexto de la circunferencia y el área del trapecio. Al realizar la suma nos da 6.327 centímetros al cuadrado. Este es el resultado de nuestro ejemplo 1. Ejemplo 2. Calcula el área sombreada. Tenemos aquí dos cuadrados, sabemos que son cuadrados porque sus lados son iguales, 2 y 2, y en este caso 3 y 3. Y tenemos aquí el área sombreada marcada, que es la que tenemos que calcular. Este problema es aparentemente muy complejo, pero veremos que en realidad no lo es tanto. Primero, observa que podemos sumar las áreas de los cuadrados, y después podríamos restar las áreas de estos triángulos y entonces solamente quedaría el área sombreada. Entonces, para el área del primer cuadrado tendremos que multiplicar lado por lado, que equivale a 2 centímetros por 2 centímetros, que resulta 4 centímetros al cuadrado. Y para el segundo cuadrado, vamos a ponerle por aquí un 2, igual es lado por lado solamente que ahora es 3 por 3, y esto equivale a 9 centímetros al cuadrado. Si sumamos, vamos a tener el área total de la figura, que es de 4 más 9, o sea 13 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a calcular las áreas de estos dos triángulos. El área del primer triángulo es base por altura sobre 2, que equivale a 2 más 3, esa sería la base, 5 centímetros, altura de 2 centímetros, aquí hay un errorcito, perdón, dice m de metros, pero debería decir cm, centímetros, esto entre 2, 5 por 2, 10, entre 2, 5 centímetros. Y ahora para el segundo triángulo, igual debe ser base por altura sobre 2, solo que ahora la base y la altura son iguales porque corresponde a este cuadrado, base y altura puede ser 3 centímetros por 3 centímetros, entre 2, o sea, 4.5 centímetros al cuadrado. Por aquí también se me estaba pasando la unidad, debe ser al cuadrado porque el área siempre es al cuadrado. Si sumamos estos dos triángulos nos da, vamos a ponerle área total de los triángulos, sería igual a 9.5 centímetros al cuadrado. Luego el área sombreada tiene que ser igual a 13 centímetros al cuadrado, Menos 9.5 centímetros al cuadrado que es de 3.5 centímetros al cuadrado. Ese es el resultado del ejemplo 2. Ahora vamos a estudiar sobre el volumen. A estos cuerpos tridimensionales nos podremos clasificar en tres categorías. La primera en prismas. Los prismas son cuerpos geométricos formados por dos bases, que no dice aquí, pero tienen que ser paralelas, y sus caras son paralelogramos. Recordemos que un paralelogramo es una figura geométrica formada por dos pares de lados paralelos, entonces aquí tenemos un paralelogramo y estas dos caras paralelas iguales. El nombre del prisma depende del polígono que tenga como base. Si tenemos como base un triángulo, entonces es un prisma triangular, si tenemos como base un cuadrado, es un prisma cuadrangular y si tenemos como base un pentágono, será un prisma pentagonal. Observen cómo tenemos estas dos caras que son iguales y son paralelas, aquí también y aquí también, y luego alrededor tenemos paralelogramos. Es muy fácil calcular el volumen de un prisma. Lo único que debemos obtener es el área de la base, ya sea un triángulo, un cuadrado, un pentágono, hexágono, octágono, cualquier tipo de polígono con las fórmulas que ya vimos anteriormente, y luego esto se multiplica... Por la altura. Aquí aprovecho para recordarte que la multiplicación puede darse con un puntito o con el símbolo de cruz o solo con paréntesis. O sea, esto lo puedo escribir como AB por H con paréntesis. Otra clasificación son las pirámides. Las pirámides son cuerpos geométricos formados por una base y sus caras laterales son triángulos. Por aquí hay un errorcito de notación. Aquí debemos decir que el nombre de la pirámide depende del polígono que tenga como base. Si tenemos como base un triángulo, es una pirámide triangular. Si tenemos un cuadrado, es una pirámide cuadrangular. Si es un pentágono, pirámide pentagonal. Bien, vamos a ver estas dos formulitas. Claro que existen muchísimas fórmulas, pero vamos a ver solamente esta, de la pirámide triangular, que también se conoce como tetraedro. ¿Cómo se calcula el volumen? Área de la base por la altura entre 3. Y también vamos a ver la fórmula de la pirámide cuadrangular. Un tercio del lado al cuadrado, aquí tenemos el lado del cuadrado, por la altura. Y la tercera clasificación de los cuerpos tridimensionales son los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen superficies curvas, como es el caso del cilindro, el cono y la esfera. Para calcular el volumen del cilindro es fácil porque se parece al cálculo del volumen de los prismas. Al final de cuentas esto es una circunferencia que se calcula como pi por radio al cuadrado, que es lo que aparece aquí, y luego esta base se multiplica por la altura, o sea, área de la base por la altura, ¿bien? Con el cono pues no es similar, es un tercio pi por radio al cuadrado por la altura. Y de la esfera, cuatro tercios pi por radio al cubo. Ahora que ya vimos brevemente la clasificación, vamos a resolver algunos ejercicios. Ejemplo 1. Se echan 7 centímetros cúbicos de agua en un recipiente cilíndrico de 1.3 centímetros de radio. ¿Qué altura alcanzará el agua? Vamos a dibujar el recipiente cilíndrico. Si le echamos agua a ese recipiente, pues por supuesto que el agua va a tomar también una forma cilíndrica, ¿cierto? Vamos a suponer que llega hasta aquí. Nos están preguntando por la altura, el volumen ya lo conocemos, 7 centímetros cúbicos. Y tenemos que el radio de este cilindro es de 1.3 centímetros. Para calcular el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura, pero como necesitamos la altura debemos hacer un despeje, entonces tendremos volumen entre pi por radio al cuadrado, Igual a la altura. Ahora vamos a sustituir. Altura será igual al volumen, que son 7 centímetros al cubo, entre pi, que es 3.1416 aproximadamente, por el radio al cuadrado, que es 1.3 centímetros al cuadrado. Luego vamos a tomar nuestra calculadora para hacer las operaciones. Resulta 1.318. Y ahora, ¿qué unidades vamos a colocar? Observa que tenemos centímetros cúbicos en el numerador y en el denominador centímetros al cuadrado. El cuadrado con el cubo se reduce y nos queda únicamente centímetros. Este es el resultado del ejemplo 1. Ejemplo 2. ¿Cuántas copas se pueden llenar con 6 litros de refresco si el recipiente cónico de cada copa tiene una altura interior de 6.5 centímetros y un radio interior de 3.6 centímetros? Vamos a dibujar la copita, dice aquí que es cónica, entonces sería algo así, ¿cierto? La altura interior dice que mide 6.5 centímetros y en radio mide 3.6 centímetros. Para calcular el volumen de una copa tenemos que hacer un tercio de pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces vamos a pasar directamente a la sustitución volumen será igual a un tercio de 3.1416, aproximadamente el valor de pi, por 3.6 centímetros, todo esto al cuadrado, por la altura de 6.5 centímetros. Hacemos esta operación con la calculadora y nos resulta 88.22 centímetros al cubo. Ahora, se pregunta, ¿cuántas copas que tienen esta capacidad de 88.22 centímetros al cubo, se pueden llenar con 6 litros de refresco. Un litro equivale a 1,000 centímetros cúbicos. Entonces, 6 litros equivalen a 6,000 centímetros cúbicos. Vamos a dividir esta cantidad entre 88.22 para saber cuántas copas se pueden llenar. Hacemos la división entonces en la calculadora. 6,000 centímetros cúbicos entre 88.22 centímetros cúbicos y nos da 68.01 copas. Pero como se está hablando de copas enteras, vamos a ignorar la parte decimal. Solamente nos interesa la parte entera. No aplica un redondeo ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente el número entero. 68 copas entonces es la respuesta a nuestro ejemplo 2. Bien, esto es todo por este video, espero que hayas aprendido mucho. Asegúrate de aclarar todas tus dudas con tu profesor o profesora. Hasta pronto.